Pero la Junta no se ha negado en ningún momento. ¿Y por qué no lo hace? Pero, pero, se no se... pero ella ya proclamó. Pero no, pero no se claro. ha negado en ningún momento ella proclamó. a hacer. Ya para, la junta, Señores, ya para aquí, la junta todo está consumado. Aquí ha habido en la historia de la República Dominicana solamente dos presidentes que han admitido su derrota. Uno de ellos es, en varias ocasiones, Hipólito Mejía y el otro Danilo Medina. Después de ahí, todo el mundo ha pataleado. Y eso es lo que tenemos Pero que esto cambiar, es esa, un cultura pataleo. Pataleo. Mira, esa cultura del pataleo. Esa cultura de no creo en la Junta y de desacreditar al árbitro. Tú sabes que lo primero? malo de este país, que nosotros tenemos una, un pueblo y una clase política egocéntrica. Si la clase política no fuera tan egocéntrica, es muy probable que entendiera la ventaja... Que, ten, que tiene para ellos en el futuro electoral reciente, próximo, que se, se, se avecina ahí, el hecho de sumarse al coro de leonel Fernández. No lo van a hacer. Lo van a hacer cada quien desde su trinchera, sin acercarse mucho, por el temor a muchas cosas, sobre todo al hecho de que sus argumentos caigan en manos de Leonel, y, y, y, y, lógicamente, se va a ver como un apoyo a Leonel. Ya Pero... Ya. Pero para este país, para la sociedad dominicana, aclarar el tema de la Junta, lo que está diciendo Leonel Fernández, que es evidente, es muy, es muy porque serio, no, son co no son inventos, es evidente evidente desde el punto de vista científico, evidente claro. desde el punto de vista de la percepción. Yo como ciudadano no me siento conforme con la explicación que me Pero ganó, no, ganó o no ganó Luis Abinader. Dios. Pero eso sí, es otra cosa. Hallando, es que tú no puedes meter un argumento dentro de otro. Pero que o sea, se utilizó es el mismo aquí aquí interés y No, por eso Mira, que yo diría, ya, Aquí había un interés particular que era el candidato del gobierno. Interés particular. Lo que se presta entonces a condiciones especiales Ustedes, en señores, el caso de nosotros no había ¿ustedes ese ¿Ustedes creen que, ese si, que si hubiese estado montado un fraude, Danilo se para en una tarima a decir que él iba a votar por Gonzalo Castillo? ¿Ustedes no. creen que si hubiese habido un fraude, el gobierno iba a, ment sí, iba a mentir? Sí, porque Danilo va a decir, mira, Gonzalo eh, montó eh, un fraude, yo eh, no voy a votar por él. Que se estaba pero que, qué para pe que para que Gonzalo Castillo eh, apareciera en la mente de la gente. ¿Ustedes creen que es así, que se ganan las elecciones? Pero, mira, ¿qué pe no, pero por Dios, tato. yo los invito a ustedes a que vayan a los colegios no, electorales. Hombre, por favor. Julio sabe de lo que yo estoy hablando. Porque no, él tiene su posición muy clara, él tiene su posición muy clara no, es ve, tu, tu argumento no tienen credibilidad eh, eh, no tú has no es ahí, que, en los que, que tú no tienes credibilidad porque tú intentas no, Ah, ah eh, yo no tengo eh, credibilidad no, oye porque oye me ¿por voy ¿por a qué? demostrar a ustedes que lo que yo he dicho aquí se corresponde porque con tú la eres parte de, de ese juzgado no oye, hay, que hay otra explicación ah, ¿Por porque qué Amado no que no no no porque porque porque porque porque no porque él porque no un argumento con otro traído por los moños y así no se hacen discusiones. No te va a comparar por con Lionel ahora, pero mira, qué Misionero atrevido, qué muchacho más atrevido comparándose <risa> no, no, jamás, con Lionel él ahora, no, no, jamás, o sea que los argumentos jamás. de Lionel Herrera son no, iguales, tú, la no oye, la pata. pero qué atrevimiento. Mira, yo él? durante <risa> todo esto, lo que mira. pasó en esa línea, en esa gráfica, donde estaban las tendencias y suceder eso que pasó, que ¿Cómo fue ¿cómo una montaña. Eso? Eh, eh, que te le eres? inyectaron esteroides Oye, es una, una montaña de leveres que se formó en un 10% ¿Es eso es imposible estadísticamente Estadísticamente he es falso, si hubiese sido aleatorio oh, sí óyeme, he consultado científicos en estadística de diferentes universidades sí, sí, sí. del mundo y todos me dicen que en estadística no hay nada imposible, pero esa sería una pero por qué no te dicen a ti que si hubiese sido una muestra aleatoria del país entero sí, pero no era una muestra aleatoria del país entero, era por provincia eso, que estaban llegando nunca vamo, o mira. <musica>